Ha, <laughs> <laughs> Mío. ¿Hay de todo en la feria? Hay, de todo, hay de todo ¿Novedades? Novedades, novedades la oferta de los chalecos muchachos O sea, 4, 500 los chalecos, la remera imperdible, es lo votaron este fin de semana No existe este precio, 5 sí, lucas una remera, 2 por, por 8 no existe Buenísimo Che, ¿y el cupón de descuento? El cupón de descuento está acá, mirad todos los que vienen a comprar las ferias se llevan un resto, 15% acumulativo, cualquiera de sus compras, Nuevo Milenio, cualquier producto de pesca, de camping, de náutica, todos nuestros productos ahora, 15% de descuento. Nos esperamos, avenida Juan B. Justo, 3836, Cava, estamos viendo muchachos. Gracias y un saludo para Jorge. Gracias. Vamos a mostrar. Javi, buen día. ¿Cómo anda? Ahí, ¿Cómo viene la expo? Espectacular. A full. A full, full. a full. Mire bien, mire. todo tranquilo. Sí, bien. Hay de todo acá en zona pesca, eh. De todo. Está <ríe> doble tenemos. ¿Sí? sí, sí, lo vi del otro lado, sí. Te felicito, ¿eh? Sí. pasa pasa, Albertito? Hay de todo en... ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo andan? Contento mejores de stand. volver de nuevo estar... Después, Después de tres años, más dos más años. Más bueno, siempre presente, siempre estamos acá. El stand del Pez Gordo vuelve con todo. Y en Quilmes a Buenos Aires. Las mejores ofertas en el Pez Gordo. Liquidación de fin de temporada. Pejerrey, Variada, by Cash. No, no, el espejo. Vale, gracias Betito.